Hola gente, ¿cómo anda? Estamos acá en, dentro de Minecraft y hoy vamos a ver el, la selección de la esencia chat de, eh, bueno, del plugin esencia, obviamente, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, son los chats que nosotros vamos a agregar en nuestros grupos de selección ¿Ven? Como ven, por ejemplo, yo soy policía el policía me salta un nombre el nombre policía del rango me va a saltar mi nombre en eh, Pablo y me va a saltar el color del chat de los mensajes en color verde si nosotros cambiamos a otro rango manual por ejemplo eh, a ver Manu, esperen esperen, esperen Manu Ad, y vamos a poner por ejemplo el rango básico que es cazador cazador pablo bueno sin ah, al revés a revés muchachos a revés pablo cazador si ustedes se fijan eh, Vamos a cambiar, ¿ven? el cazador tiene otro nombre, te aparece, me parece en el prefijo el prefijo, me parece el sufijo, me parece mi nombre y me parece el chat en otro color, ¿ven? mi escritura, lo que escribo me aparece en amarillo, no en verde ya, me aparece en otro color. Bueno, hoy vamos a enseñar cómo hacer eso y vamos a darle una alternativa más que también trae el esencial. Vamos. Hola, hola, hola gente. Y estamos acá en, en la configuración de la esencia. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a bajar como habíamos hecho con los kits. Vamos a tener que bajar. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, bajo, bajo, bajo, más abajo de todo. Más abajo de los kits, sí. Más abajo de los kits. Eh, vamos a ir hasta la selección chat. Eh, acá está, chats. Una vez que estamos acá, acá te lo está diciendo. Él pack del Essential que vos descargaste para tu servidor tiene que estar incorporado el punto hard porque si no esta selección de configuración no te va a servir así que si no lo tenés en tu carpeta de plugins vas a tener que ir otra vez a la carpeta a la página del esencial y vas a tener que descargarte el Essential hard para tu versión de servidor ok empecemos primero Vamos a ver esto. ¿Sí? Vamos a iniciar con eso. ¿Cómo es y para qué sirve y cómo hacemos esto? Bueno, para eso vamos a dirigirnos a este lado que yo ya lo tengo armadito. Esta sería la selección del formato común y corriente. ¿Sí? De mi chat, obviamente. Si se dan cuenta, por ejemplo, el, el, el, el grupo viene primero. Que el grupo para las personas que no saben el grupo corresponde a los rangos Si los jugadores tienen si el servidor suyo eh, es eh, tiene permiso ex o grupo manager. Básicamente los grupos serían los grupos que están incorporados a tu eh, lista de que vos creaste, básicamente eso y el display name ¿sí? como ustedes están leyendo acá, los dejé marcadito sí ahora el display name. Es el nombre del jugador, así que vos lo podés seleccionar a lo que vos se te cante. Podés poner el nombre el nombre primero, después el rango, podés poner primero el rango, después el nombre. Eso es a, a, a antojo de cada dueño del servidor. Eh, después vamos a tener la selección de Word Name. El Word Name sirve básicamente, como ustedes ya saben, puede servir para... Para, es, el, es el nombre del mundo que va a estar el jugador Algunos servidores lo colocan para identificar Ah, este está andando en un lugar que yo no sabía O cosas así, ¿entendés? Entonces algunos lo agregan eh, Otros no, lo sacan ¿Sí? Y el messenger El, mes, el me, mensaje Te lo está diciendo en la palabra, ¿no? Es el mensaje El mensaje de los jugadores del chat ¿Sí? Ahora la selección es como vos quieras. Vos podés poner primero los mensajes, primero los mensajes y después al final que sea el nombre del jugador. O podés Eso lo puedes mezclar como vos quieras. Eh, obviamente, como todo otro servidor, primero tiene el rango y después tiene el nombre del, del jugador y después tiene el chat. Obviamente. Así que esto sería lo básico. Después, gracias al Essential, vas a poder crear. Eh, los tonos de colores, si vos crees que el policía se, se vea en rojo, en azul, en verde, diferente tipo de rango, lo puedes hacer tranquilamente. ¿sí? Esto es lo básico para la configuración del chat. ¿sí? Así que saquenle una foto, pueden anotarlo, pueden eh, por cualquier cosa. Tiene que estar, sí o sí, como ven acá, con llaves cerrados con llaves y en mayúsculas. Por favor, ¿sí? ahí está. Bueno, volvamos otra vez al tema de la config, una vez que ya aprendimos lo básico. Yo acá le estoy dando diferentes tipos de... Eh, para los jugadores que no tengan... Escuchen bien, escuchen bien, porque lo voy a repetir tres veces. Para los jugadores que no tengan grupo, manager, ni permiso Next y que solo manipule el essential porque su servidor en su caso no tiene grupos pero quiere agregar alguno por decirlo de una manera lo que tiene que hacer es ir a esta selección que estamos viendo acá abajo ¿por qué? porque el essential aunque no, te, no esté modificado al 100% para poder configurarlo bien bien cheto como dicen algunos este tiene su posibilidad pequeñita para que vos puedas modificar tus tu mensajitos. Si ¿sí? acá te está dando diferentes tres tipos de eh, rangos diferentes. Uno es el moderator, que viene como de far, y te está diciendo que el moderator va a tener como primer la, la primera prioridad. Va a aparecer en su en su en su en su, en su nick en su nick o sea en el chat le va a aparecer el nombre del mundo donde esté luego le va a aparecer el grupo manager le, le va a decir o sea le va a aparecer el grupo margen o el grupo que esté incorporado sí y luego va a saltar el display name que es el nombre y va a saltar el mensaje ¿sí? Obviamente eso lo van a poder colorear como ven acá, esto es un colorcito que es el verde, este es otro colorcito, Este la E y E es otro colorcito amarillo y, y así a cada rango que ustedes quieran si ¿Sí? lo vayan moldeando por ejemplo ahí tenés yo hice dos ejemplos más ¿no? que dos ejemplos más como ven por ejemplo el policía no me va a aparecer el mundo porque no quiero que me aparezca el mundo en tu caso también seguramente va a ser lo mismo entonces lo que vas a hacer es eliminar lo que está wordname en llaves eso lo eliminas lo sacas ¿sí? y va a quedar tipo como el de policía ven va a quedar el grupo el nombre del jugador y el mensaje lo estoy resaltando con colores para que ustedes se den cuenta ¿sí? y lo vamos a comprar dentro de lo que es el, el juego ¿sí? así que presten atención miren si nosotros voy a poner modo moderado el, el modo moderato que es el ejemplo del chat ¿sí? eh, name voy a poner moderato ¿Sí? el modo moderator, ven cómo es el tema del chat, si lo logran ver, ¿sí? es más, le voy a cambiar la cámara para que lo vean, el modo moderator, como ven, te dice el mundo, que el mundo donde está incorporado ahora es el survival, ¿sí? te aparece el número del grupo, y te aparece el Pablo en color, en un color, y el chat te aparece en otro color, ¿sí? ahora si nos fijamos, otra vez, nos vamos a la config, si nos fijamos en la config, está exactamente igual, como lo decíamos. Ahora, si yo quiero hacerlo del policía, lo modificamos de policía. Si quiero agregarlo del VIP, lo agregamos. en el, Agregamos VIP y agregamos eh, el mensaje decorativo que ustedes quieran. Bueno, básicamente es eso. Terminó el video. No, mentira. Bueno, esto sí, terminó el video para la gente que usa el esencia solamente y no usa ningún tipo de grupos manager ni nada. Gracias a la esencia vas a poder crear pequeños grupos, pero lo malo es que no vas a poder colocarles permisos, solamente son textitos que vas a poder colocar dentro del juego. Ahora, si vos manejas el grupo manager, te tengo otra sorpresa. <risas> te tengo otra sorpresa, brother. Te tengo otra sorpresa. Si vos manejas el grupo manager te lo voy a mostrar acá si vos manejas el grupo manager todo o el permiso next van a tener que dejar si us, si quieren incorporar esto van a tener que dejar esta parte que tiene todos los grupos que todos los grupos tienen como default eso lo van a tener que dejar en blanco sí señores el prefijo y el sufijo van en blanco. Porque si no, el esencial se va a pisar y no te va a dar los chats. ¿sí? Si vos pones un prefijo acá, no te va a salir en el chat. O sea, te va a salir lo que, por, lo que pusiste acá y no te va a salir lo que vos creaste en el esencial. ¿sí? Así que esto tiene que estar en blanco, como default, en blanco. ¿sí? Ese es el único consejo que te doy. Ahora, para la gente que usa... Multiverse, que el multiverse también tiene su chat personalizado. ¿sí? Más allá que sea para agregar mundos y eso, tiene también su chat personalizado. No solamente eh, el, el grupo manager o el Permission X, sino que también el multiverse. Así que si vos tenés el multiverse, plugin multiverse, te lo repito varias veces, el plugin multiverse. Vas a tener que ir a la parte de config global. Digo, config.gml. Y en ese caso vas a tener que poner el prefijo del chat. El prefijo del chat. si ¿sí, gente. Lo que está acá. ¿Mm? Lo que está acá y te lo marco. Tenés que buscar esto y ponerlo en falso si es que lo tenés en trube. ¿Por qué? Porque esto también te va a pisar el Essential. Esto te va a pisar también los textos de licencia que crees. Los tenés que poner en false. Y acá te está dando un ejemplo. ¿Ven? El formato que te va a dar es el mundo y el chat. No te va a dar ni el los grupos, no te va a dar ni el nombre del jugador, no te va a dar nada. Te va a dar solamente el, te va a aparecer el nombre del mundo. Por ejemplo, te va a decir survival, dos puntos y nada más. Seguramente a alguno de ustedes ya le estará pasando. O le habrá pasado hasta que lo descubrieron. Pero yo estoy haciendo videos y acá me tenés. Así que si querés saber más información sobre diferentes plugins. Acá me tenés para eso. Bueno. Básicamente esto. Recuerden. Si tenés multiverse. Vas acá. Y desactivas esta opción. Si sos... Si tenés Grupo Manager o tenés permission x, vas a, a, a estas partes de los, de los grupos, porque los grupos son así. Los grupos lo están viendo acá, son así. ¿sí? Eh, vas a tener la selección a donde vas a poner todos los permisos y vas a tener eh, esto, Info. ¿sí? Esto también lo tiene permission x. Y si no, tiene, no dice Info, dice otra cosa, no importa, pero te dice Prefijo y te dice Sufijo, porque tiene la misma, la misma configuración de Java. Eso lo vas a tener que dejar en blanco porque si no también te va a pisonear, ¿Entendés? Básicamente eso. Listo. Acá ya se terminó. Y todo lo que es lo básico ya se terminó, gente. Ahora, para las personas que quieren saber un poquito más y están colapsados en el chat... Porque a veces hay servidores que hay 40 jugadores y todos están hablando a la vez. Y no se escuchan a miércoles. O sea, vos querés leer un chat y te salta pa, pa, pa, pa, pa, pa, mucho chat de otros jugadores que se están hablando entre ellos. Entonces, para evitar eso, el esencial tiene algo para vos. Que lo voy a buscar para... <risa> bueno, el esencial, para las personas que no saben o nunca le prestaron atención, el esencial tiene tres chats diferentes gente si sí, tiene tres chats diferentes si no lo sabías tiene para que vos puedas tener un chat local que el chat local lo que hace es que cada un, un cada un radio te lo está diciendo acá, cada un radio, que eso lo puedes modificar acá en esta parte, te lo estoy marcando ahí En esa parte de la radio es los bloques, o sea, cada 5 bloques, cada 10 bloques, cada 20 bloques Lo que vos se te cante, pueden hablar esas personas Una vez que supera si ese jugador se va de esos 10 bloques, un jugador que le quiera hablar No le va a poder hablar porque no le va a ver el chat, se va a eliminar automáticamente el chat Así que el chat local es para eso. Para el que el tengas más cerquita, te, te lea. Y para, y, para el que, y para el que está en la, en la otra punta del survival del mundo, eh, no lo lea. O para el que está en parcela, no lo lea. Básicamente es eso. ¿sí? Esos son los radios. Esos son los bloques. Las distancias de bloques. Te lo estoy leyendo ahí, te lo está marcando ahí y está perfecto. Ahora, el otro chat que también te da... Es el del global. El del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder tener otro chat aparte. Que va a incorporar. Gracias al Essential, Para que todos los jugadores que quieran hablar. Por ejemplo. Yo estoy en parcelas. Y el otro jugador está en survival. Yo pongo. El símbolo. El, el signo de admiración. Delante del chat. Y lo van a ver ahora porque lo están viendo también acá en el juego, ¿eh? si yo escribo, me va a aparecer delante del, de, de mi texto de chat, me va a aparecer una L, eso significa que es local, que es el que está cerquita al lado mío. Ahora, si yo quiero hablarle a alguien que está en un spawn muy lejos de mí, lo que tiene que hacer es poner signo de admiración, el signo de armación y escribo. Y como se dan cuenta, en el chat, delante de mi texto, de mi, lo que yo armé en el chat, obviamente, me va a aparecer entre corchetes mundo. Eso significa que le estoy escribiendo al mundo general. ¿sí? Ahora, gracias al tercer chat, podemos incorporar que también tenga un chat que sea para preguntas, o sea, podemos hacer un chat para que hablen entre ellos sin molestar a nadie eh, en el tema del chat para que no se colapse, tenemos otro chat, uy, me parece un fuck you, <risa> tenemos otro chat que es para eh, el mundo global, hola Luca, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿a dónde estás? ¿cuándo? que yo ahí te teleporto, bueno, será para eso, ¿entendés? Eh, y... Tenemos el tercer chat que va a ser para preguntas. Y eso nos va a servir un montón. Porque si vos tenés una selección de, de moderadores o admin. Y tenés constante gente que quiere preguntar cosas. Y para que no se te mezclen las cosas. Vos ya la gente ya se ubica. Ah, esto es una pregunta que me preguntaron. Entonces, ¿Cómo se hace? Con un signo de admiración delante del chat. Como ven, en, el, en el, lo estoy incorporando. Como lo estoy escribiendo. ven Pongo... Eh, un sin nominación y me va a saltar pregunta entre corchetes y me va a aparecer el chat básicamente gracias a la esencia tenemos esa posibilidad sin usar ninguna otra cosa más rara por ahí eh, ahora para los jugadores que son moderadores o admin de tu servidor y vos quieras incorporar esto vas a tener que incorporar eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vas a tener que incorporarle. Que lo estoy marcando acá. Que es en violeta. ¿Sí? Es el esencial.chat.ski. Spi. Eso sería de espía. Obviamente te lo está diciendo. Es de espía. Lo que hace es que. Si vos tenés un rango policía. ¿No? El policía obviamente tiene que haber. A ver si están hablando... Eh, voy a matar al admin, o tengo una, una manzana chetada, o cosas así. Y como el, el otro está confiado que hay tres, tres, tres chats diferentes y te va, le va a hablar normal al, al compañero, entonces, si vos tenés un rango policía que está simplemente ahí leen, leyendo las cosas, a ver qué pasa, que esto el lo otro, podés agregarle este comando, este permiso. ¿Sí? Para los que son, tienen grupo manager, obviamente para las personas que tienen grupo manager, le agregas este permiso y lo que hace es que puedan leer los mensajes que estén eh, que no muestren en el chat. Que, ¿Viste que los locales que te estaba hablando? Bueno, te pones ese rango, ese permiso y ya está. Ahora, si vos querés que, que, que el grupo maneje, maneje el, el chat mundo, lo puedes hacer, ¿sí? De preguntas, de el, el chat mundo tiene otro permiso, es este, el que está naranja, ¿sí? ahora para las preguntas, puede ser por ejemplo que se lo incorpores a un rango en particular, por ejemplo, a los novatos, rango novato, el típico rango novato, ¿viste? Que el rango novato, el, que el rango novato tenga la prioridad de te, usar el, el chat de preguntas. Que el rango, qué sé yo, que el rango mundo solamente lo pueda usar. Que solamente lo puede usar eh, los, los, los que tengan rango comerciante, que son los que tienen que vender, mer eh, mer <risas> eh, que que vender eh, armas, espadas y eso, y como no lo, lo van, no lo van a leer todos, eh, usar ese chat es especial para ellos. ¿no? Yo te estoy hablando imaginación mía, no, pero a veces depende también de tu servidor bueno eso es todo por hoy del tema del esencial espero que les haya gustado Recuerden colocar los chats en los grupos manager recuerden desactivar en el multiverse lo que mostré y todas esas cosas si no no va a funcionar espero que esto los ayude para más después te voy a mostrar algo que no sabías del esencial que es cuando vos creás los grupos estos que estamos viendo acá. Los grupos de chat. Que estos son prácticamente grupos. Pero vos decís. Pero si yo quiero agregarle al VIP. O le quiero agregarle policía. A este permiso. ¿Cómo hago? Si no tengo grupo manager. No tengo permiso next. Ah. Te voy a acceder a otro truquito. ¿Qué pasa? Tiene que ver. Con. Tiene que ver. Con. La selección de player commands. que lo vamos a ver arriba de los kits que habíamos dicho eh, que habíamos aprendido el video anterior en esta selección se puede agregar los comandos pero no así que vos lo agregas acá ¿eh? hay un truquito pero comentame abajo si es, lo, si es que lo querés saber o no eh, y te vas a dar cuenta que no te va a hacer falta ningún permiso Next, ni un grupo manager, ningún nada. Pero yo... Pssst, el maestro siempre guarda sus secretos. En fin, nada, acá te dejo. Y con la duda esa, con ganas de saber más. Espero que te haya gustado este servidor... Este, oh, es este servidor... <risa> ya me estoy liando. Espero que te haya gustado este video. Que te haya gustado... Y que te haya servido especialmente para tu servidor Recuerden comentar, darle like, suscribirte para más videos Bye bye